Nos propusimos trabajar entrevistas con aquellas personajes que nosotros, ya sea en el campo científico, en el campo artístico, tienen una trascendencia para poder, junto a ellos, reflexionar, y en este caso, en particular, con Juan Piovani sobre cómo se transita eh, en el campo de la investigación la pandemia y qué podemos reflexionar e imaginar en un futuro sobre esta anormalidad para volver a una nueva normalidad cuando sea factible. En ese sentido fue que lo convocamos a Juan Piovani, que es doctor en metodología de la investigación social, tiene varios posgrados, eh, eh, tanto en eh, la Universidad de Roma como también en eh, eh, Río de Janeiro o oh, Brasil. ¿Estoy bien, Juan? Eh, bueno, además está a cargo del programa de investigación sobre la sociedad contemporánea que lleva adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. En ese sentido fue que convocamos a Juan por su experticia, por su larga experiencia, aunque es... Un joven que realmente está transitando este camino y que realmente lleva adelante muchas propuestas a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo este, te sentís en estos momentos con la pandemia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto conversar con ustedes. Pues por supuesto que la pandemia me afecta como a todas y todos los argentinos y a todo el mundo, no solo en Argentina. Eh, dentro de, de todas las, las complicaciones que conocemos, eh, obviamente puedo poner mi situación personal en perspectiva. Sobre todo los que hacemos investigación social y conocemos la estructura de desigualdades en la Argentina, las situaciones de pobreza, además sabemos que nuestra situación es una situación relativamente, relativamente privilegiada a pesar de ser complicada. Sí. Eh, justamente, eh, como vos decís, es una situación que es privilegiada por el lugar donde estamos y en ese sentido queríamos preguntarte si vos crees que hay temáticas y objetos de investigación que se han puesto más de relieve en esta oportunidad y hay otras que se han empalidecido un poco. Bueno, yo diría que, que sí, que efectivamente hay algunos temas de investigación que han cobrado mucha relevancia. En general eran temas clásicos de la investigación social, solo que han cobrado nueva actualidad eh, por, por las, las, las realidades a las que nos confronta la pandemia. En el tema de las agendas de investigación social, eh, contamos ya con algunas sistematizaciones, por ejemplo, la convocatoria PISAC COVID-19 de la agencia eh, estableció una serie de ejes que después un comité asesor integrado por especialistas de distintas universidades del país le dio mayor cuerpo y en esos seis ejes encontramos en este desarrollo posterior casi todos, si no todos, los aspectos más relevantes de la investigación social en contextos de pandemia. En primer lugar, por supuesto, la desigualdad que tiene muchas manifestaciones, desigualdad económica, territorial, laboral, educativa, de conectividad, de género, etcétera, etcétera. Eh, ha cobrado, obviamente, mucho mayor visibilidad, a pesar de que es un problema preexistente, es un problema estructural de la sociedad argentina y de casi todas las sociedades en el mundo, con mayor o menor intensidad. Por supuesto, la cuestión de la pobreza. Conocemos que, eh, ya a través de estadísticas actualizadas, ha aumentado la incidencia de la pobreza en Argentina, como era de esperar por la situación de pandemia y el impacto económico que tiene tanto la pandemia en sí como las medidas de contención. Eh, por supuesto que estos son dos temas centrales, clásicos de la investigación social en Argentina y en América Latina, pero que cobran más fuerza, actualidad y algunas peculiaridades en el contexto actual. Eh, y, por supuesto, todos los temas prácticamente imaginables de la investigación social. Si pensamos, por ejemplo, desigualdad y pobreza, pensamos también en el rol del Estado y los modelos de desarrollo, las políticas públicas. Pensamos la desigualdad territorial en Argentina, que siempre ha sido muy eh, importante y persistente. Y, por lo tanto, también todo lo, lo que se vincula con el federalismo. Cuando pensamos en las políticas de desarrollo, hay una cuestión que me parece interesante porque en algún momento al principio de la pandemia hubo cierta romantización de la recuperación de la, de la flora y la fauna en espacios que habían sido habitualmente invadidos, entre comillas, por los seres humanos, pero la verdad es que lo que estamos viendo ahora es que casi todas las apuestas de recuperación económica pasan por la intensificación de las actividades extractivas, de las actividades contaminantes, por lo tanto también cobran nueva... Fuerza la cuestión del medio ambiente, la cuestión socioambiental, los modelos de desarrollo en relación, por ejemplo, con el extractivismo. Esto también, eh, en, en algún sentido, mmm, nos conecta con eh, el trabajo y las nuevas modalidades de trabajo. Sabemos que en muchos casos las empresas eh, grandes, especialmente en donde se desarrolla el trabajo de cuello blanco, no tienen previsto una vuelta inmediata a las oficinas, tienen previsto seguir con el teletrabajo o el home office, como se le dice. Lo mismo podemos decirlo en el campo educativo, ¿no? especialmente en el sector de educación superior, universitario. Esto tiene consecuencias de muchos de muchos tipos. Primero, a nosotros, desde el punto de vista de nuestra experiencia subjetiva, eh, la novedad de no tener los cortes materiales objetivos entre espacio de trabajo, espacio laboral y los, los horarios. Ah, justamente, justamente en eso quería hacer un poquito de hincapié en cómo vos veías que esto de lo público empieza a mellar lo privado en los hogares. Eh, si has podido ver eh, esto que a lo mejor muchos lo estamos sintiendo en nuestras propias casas. Bueno, acá esto tiene, Graciela, muchas... Eh, Ribet, tiene muchos ribetes, muchas connotaciones, muchas facetas que es importante destacar. A partir de cómo este hecho de desarrollar el trabajo en casa, no solamente afecta desde el punto de vista laboral, sino que reverbera muchas otras dimensiones. En primer lugar, los arreglos familiares. Cómo se resuelve la compatibilización entre trabajo, familia y trabajo doméstico, cuidados. El hecho de que, de nuevo, se puso en evidencia... Eh, la sobrecarga que tienen habitualmente las mujeres, que tienen que hacerse cargo del cuidado en el hogar, trabajo doméstico y el, tra y el trabajo extradoméstico que ahora también se desarrolla en el, en el ámbito hogareño. Ese es un tema muy central para la investigación. Eh, por otro lado, esto también tiene consecuencias eh, psicológicas eh, sobre cómo acomodar estas distintos, estos distintos aspectos o facetas de nuestra vida cotidiana. Puede tener consecuencias en, el, en la cuestión urbana. Sabemos que en muchos casos las personas, sabiendo que van a desarrollar teletrabajo, pierde un poco el encanto la vida urbana. Por ejemplo, nosotros en Buenos Aires, si vamos a estar encerrados en nuestras casas haciendo el trabajo, no podemos disfrutar de la vida cultural, la vida en el espacio público, los teatros, los museos, que es el plus que tienen las grandes ciudades. Entonces, mucha gente se está planteando si no es más razonable vivir en un suburbio o incluso en una pequeña ciudad o en el ámbito rural, siempre y cuando tengan conectividad, porque va a permitirles tener contacto con la naturaleza, van a estar en propiedades más amplias, y de hecho ya hay estadísticas, no solo de Argentina, yo también he leído de otros países como España o Reino Unido, que cómo ha aumentado la demanda de propiedades en, el, eh, en, en los suburbios, en las ciudades pequeñas, en las ciudades intermedias, o en el ámbito rural. Esto, a su vez, probablemente traiga consecuencias también para aquellas áreas de la ciudad donde hay mucha densidad de oficinas, porque sí, eso va a es quedar, bien. en cierta manera, esto es algo que nosotros conocemos muchas veces como centros históricos, fueron despoblados, entraron en decadencia, y ahora esto podría pasar en la zona de oficinas, porque no sí, solo que deja de ir el trabajador o la trabajadora a la oficina sino que hay toda una trama ahí de actividades que se desarrollan en torno de la presencia de estos trabajadores, que sí. también van a estar en decadencia. La cuestión del transporte, ¿no? Entonces, la, hay, gastronomía, de... la gastronomía, la gastronomía. Mucho, digamos, en las grandes urbes vemos que siempre hay un grupo centralizado de eh, instituciones oficiales o privadas y inmediatamente un café, un restaurante, que también empiezan a perder eh, algún tipo de, de significación porque la gente está en su casa. Exactamente. Entonces, todo eso obviamente es algo que eh, en la medida en que la pandemia sabe, sabemos que, es, que, que tiene consecuencias de mediano y largo plazo, ¿no? todas las ilusiones iniciales de que, bueno, esto tenía un pico y pasaba y ya estaba, ya sabemos que no son así, en Europa hay segunda ola, también hay sí, muchas advertencias de los expertos y las expertas en el sentido de que, aun si se pudiera producir una vacuna segura y eficaz, no lo resuelve inmediatamente al problema. Entonces, todo esto nos hace pensar en consecuencias sociales, económicas, ambientales, de mediano y largo plazo. Y todo esto entra a la agenda de la investigación social. Muchas veces no se trata de temas nuevos, sino de temas que cobran una nueva... Eh, fuerza o que cobran actualidad o que tienen connotaciones diferentes. Es decir, el problema del trabajo sigue siendo un problema central para la investigación social, como lo era antes, solo que ahora esa realidad que nosotros investigamos es una realidad que está siendo transformada. Sí, sí, sí. sí. En ese sentido, ¿qué pensás respecto a las metodologías que uno ha implementado históricamente en el campo de las ciencias sociales ¿Y cómo se conjugan hoy en esta nueva realidad y este tránsito que estamos eh, todos eh, inmersos? Bueno, evidentemente esta situación trajo muchas consecuencias para las formas en las que nosotros hacemos la investigación social. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente no podemos realizar el trabajo de campo, especialmente el trabajo de campo en la investigación cualitativa, de la forma en la que habitualmente lo hemos desarrollado hasta ahora. Nosotros no podemos entrar en contacto directo personal con otras personas, tenemos que respetar medidas de, de, de eh, distanciamiento, tenemos que, eh, en muchos casos, también respetar medidas que exigen tirarnos en nuestras casas, pero eso no significa que no se pueda hacer investigación social. De hecho, la investigación social se mantuvo, en muchos casos también se reforzó, y esto eh, básicamente recurriendo a modalidades preexistentes. Como la educación a distancia, si hacemos la, analog la analogía con el mundo de la educación y con tecnologías que estaban disponibles, pero que nosotros habitualmente no utilizábamos. Nosotros podríamos haber tenido clases virtuales. De hecho, existe la modalidad virtual de educación y hasta la la reconoce para la universidad y tiene mecanismos específicos para evaluar la modalidad a distancia. Que tiene décadas, porque originalmente, era, ¿se acuerdan los cuadernillos que se mandaban por correo? sí adecuándose a las nuevas tecnologías. En la investigación social pasa lo mismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, antecedentes muy antiguos en el campo de las encuestas con los cuestionarios autoadministrados que se enviaban también originalmente por correo. Eh, tenemos la, la posibilidad de las entrevistas virtuales que existen desde hace mucho, ya sea con las nuevas tecnologías digitales o las más clásicas que eran por vía telefónica pero claro, no formaban parte de nuestro repertorio habitual porque preferíamos recurrir a las modalidades presenciales. No solo por nuestra propia idiosincrasia investigativa, sino también porque especialmente en el campo de la investigación cualitativa hay razones teóricas, conceptuales, epistemológicas, que implican o, o, que, o que están relacionadas con el privilegio de la relación cercana cara a cara. ¿No? Por ejemplo, pensemos una entrevista, todo lo que se sabe y está teorizado en la metodología de investigación sobre la comunicación no verbal, los gestos, o sea, todo eso un poco se pierde en una entrevista telefónica o incluso en una entrevista por webcam. Pero, eh, evidentemente, esta situación nos exige repensar las metodologías y si nosotros vemos los estudios que se han hecho hasta ahora, yo participo de una investigación comparativa que, entre otras cosas, Empieza por sistematizar las investigaciones que ya se han realizado en el campo de las ciencias sociales y lo que vemos es que básicamente, además de las muy modernas metodologías computacionales para analizar Big Data, en, el, en, la, en la tradición un poco más clásica de la investigación social, lo que hay es mucho análisis secundario de datos disponibles y muchas encuestas y entrevistas cualitativas que se hacen de manera no presencial. En el caso de las entrevistas, por vía telefónica o por webcam, con todas las limitaciones que esto tiene y que hemos mencionado de manera un poco superficial, sí. y que están tematizadas en la metodología, y en el caso de las encuestas, ya sea por encuestas telefónicas o cuestionarios aplicados online. Ahora, evidentemente, tanto la modalidad de administración del cuestionario telefónica como online tiene limitantes sobre qué es lo que se puede preguntar, la extensión del cuestionario, la complejidad de las respuestas el lugar de las, de las preguntas abiertas, y también tiene eh, impacto en el tipo de muestras que se pueden diseñar. Las encuestas sí, sí. telefónicas en lugares como Argentina siempre tuvieron sesgos muestrales por eh, la cobertura de la red telefónica. Tradicionalmente, seguro sí. vos te acordás, Graciela, se hablaba del sesgo de clase media porque el teléfono... Sí no llegaba a los sectores más vulnerables. Claro, el teléfono el, fijo, estamos hablando del teléfono, teléfono fijo. fijo. Exactamente. Sí. Y ahora sabemos que tiene un sesgo generacional, porque en general las personas más jóvenes renunciaron al teléfono fijo, pero las personas mayores no porque están muy habituadas al teléfono fijo. Entonces las encuestas telefónicas que se hacen ahora tienen sobre representación de respondentes mayores. Sí, y sí. el problema de la telefonía móvil es que en muchos casos no tenemos marcos muestrales, no hay un listado o una guía, ¿no?, como tenemos de los teléfonos fijos. Y en el sí, caso sí. de las encuestas online, el problema que tenemos es que, en general, estas encuestas, si se hicieran, por ejemplo, en el caso de la UNER, entre los estudiantes, para conocer alguna problemática de los estudiantes, nosotros podríamos hacer una extracción aleatoria de nombres de estudiantes y contactarlos por mail. Pero el problema es que, cuando queremos hacer una encuesta a nivel de la ciudad de Paraná o de la provincia de Entre Ríos o de la Argentina, generalmente nos manejamos con muestras que se definen por autoselección. Es decir, el cuestionario circula por distintos medios, y la gente lo responde si quiere y si no, no. Eh, entonces, eh, pensando en eso, eh, Juan, recordaba el primer trabajo que ustedes este, nos propusieron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no el trabajo en redes y nodos, sino cuando propusieron a los 15 o 20 días o un mes de haber iniciado la pandemia que los equipos de investigación eh, hiciéramos un aporte a, a ese proceso de la pandemia. ¿Cómo les resultó a ustedes ese trabajo en ese momento y los aportes que los grupos y equipos hicieron? Bueno, eso, eso fue una metodología diferente que ahora les voy, a, les voy a contar. Simplemente quería cerrar el tema anterior de las encuestas para decir que Ay, las perdón, encuestas sí. online tienen problemas eh, serios muchas veces de sesgo por el carácter autoseleccionado de la muestra y porque nuestros cuestionarios circulan en, entre nuestros contactos principalmente. Entonces, por ejemplo, hemos visto muchas veces que hay sobre representación de, eh, digamos, el componente urbano con estudio superior completo. Eh, entonces, bueno, ahí hay que pensar, y esto quería decirlo, Graciela, porque sé que a vos te interesa mucho la enseñanza de la metodología, que tal vez nosotros deberíamos empezar a incorporar a la, a la, a la enseñanza de la metodología los materiales ya disponibles sobre cómo trabajar el problema del sesgo en la encuesta online. Por ejemplo, con la estratificación, con el perdón, con la ponderación post-estratificación o con algo que se llama. Eh, propensity Score Matching u otras técnicas que hay que están en discusión, pero que existen. Ahora, con respecto a esa investigación que nosotros realizamos apenas empezó, eh, se empezó con la medida de aislamiento eh, a fines de marzo, lo que decidió ese grupo de investigación fue eh, recurrir primero a una red muy amplia de investigadoras e investigadores con carácter federal. ¿Por qué? Bueno, porque desde Buenos Aires nosotros no podemos saber qué pasa y cómo pasan las cosas en los distintos lugares del país. Sería parte de, de lo que muchas veces sucede cuando se hace investigación en Capital y Gran Buenos Aires y después se dice la Argentina. ¿no? Es algo que nosotros siempre hemos criticado y por lo tanto se recurrió al Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas o a la ANFE que es la Asociación de Facultades de Humanidades, de Filosofía y Educación, y a la red de institutos de CONICET para poder tener una gran representación, representatividad federal con colegas que conocen y trabajan sus territorios. Y una vez conformada esta gran red federal de investigadores e investigadoras, la metodología consistió básicamente en la realización de entrevistas con informantes clave. ¿No? informantes clave que eran lo que en su origen, a mediados de los años 20, se, se consideraba el observador participante. El observador participante, cuando se inventa la palabra, creo que fue en el 24, en Estados Unidos, no se refería al investigador o investigadora que hace trabajo de campo etnográfico, se refería a un contacto local que tenía un lugar central en esa comunidad, en nuestro caso podía ser, por ejemplo, una coordinadora de comedor, un promotor de salud, eh, médica o médico de la salita barrial, eh, un, un eh, líder comunitario un cura. indígena, religioso. Un cura, de un, barrio. un cura de un barrio. Entonces se entrevistó a esas personas que seguían en contacto con el territorio para saber cómo era la situación, sobre todo y especialmente en los sectores vulnerables, donde nosotros sabíamos que no estaban dadas las condiciones habitacionales para el aislamiento y que además se trataba en la, mayor, en la mayoría de los casos de personas que están en el sector informal de la economía y que necesitan, necesitaban salir a trabajar para asegurar el ingreso diario, ¿no? para poder comer. Entonces, bueno, esa fue la, la estrategia que se, que se utilizó con mucho éxito, porque además de las entrevistas se complementó con materiales gráficos, pequeños videos, fotografías, eh, etcétera etcétera Entonces fue básicamente la, la, la propuesta que se hizo en aquel momento. Eh, además, vos, como cientista social, fuiste convocado, eh, digamos, además de estar en el ministerio, a participar de una de las mesas eh, cuando se estaba evaluando el tema de, de si continuaba o no continuaba la cuarentena y lo compartiste con eh, Alicia Stolkiner, con el presidente y con el grupo de epidemiólogos. Esa experiencia, ¿cómo te resultó? ¿Qué pensás a partir de allí? ¿Qué lugar empezaron a tener, o por lo menos las voces de que vos representabas desde las ciencias sociales? Bueno, sí, eso fue una experiencia muy interesante en lo personal, pero obviamente acá no estamos hablando de cuestiones personales, sino que me parece que fue importante para las ciencias sociales tener ahí un lugar. Quiero aclarar que... Las ciencias sociales, de alguna manera u otra, habían participado a través de aportes porque se hicieron muchas investigaciones, no siempre a nivel nacional, y a veces esto se desconoce, pero todas las universidades del país se comprometieron desde distintos puntos de vista, tanto en el trabajo de investigación como en el trabajo de extensión, y ya sea a nivel de su ciudad o de su provincia, o en este caso a nivel de nación, hicieron aportes que después está un poco fuera de nuestro control, control qué efecto tienen o cómo se toman o cómo se vuelcan a políticas públicas. Pero quiero decir que esta participación estuvo desde un principio, incluso ese informe del que hablábamos antes, se elevó a presidencia de la Nación el día 28 de marzo. O sea, apenas una semana después de decretado eh, el, el, el aislamiento social preventivo obligatorio. En este caso, eh, lo que yo creo, pero obviamente soy parte interesada, es que las ciencias sociales tienen un lugar muy importante, que por supuesto es algo que requiere un abordaje interdisciplinario y que eh, en consecuencia es fundamental escuchar las voces que no son meras opiniones, sino que son eh, voces que se, que se encuentran ancladas en resultados de investigaciones empíricas de la Argentina y de otros lugares y que pueden transmitir estas experiencias y que pueden hacer, tener también un, un lugar de mediación para traducirlas a políticas públicas en las que hay que pensar la cuestión epidemiológica, por supuesto, la cuestión de salud, pero también de salud mental, por eso mencionabas a Alicia Tolkiener que fue invitada, las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, las consecuencias en términos de los arreglos familiares, de las desigualdades de género, las cuestiones ambientales, hay todo esto que constituye la agenda de la investigación social debería también, por supuesto, estar eh, presente en las discusiones sobre las políticas públicas y sobre el manejo de la pandemia, sin ninguna duda. Es un rol muy central el de las ciencias sociales. Esto se ha reconocido ampliamente. Hace pocos días Nora Barr sacó un artículo en el que había un párrafo específico que hablaba de eh, la importancia de las ciencias sociales y su crítica a muchas de las cuestiones que, que, de lo que ha pasado, no solamente aquí, tenía que ver con no haber de la, haberle dado voz. Y yo recuerdo también un artículo que leí en un diario italiano sobre el balance que habían hecho después de la primera ola los expertos de terapia intensiva de la región Lombardía, que había sido la más afectada, sí. y que decían que uno de los errores más graves había sido pensar que era solo un problema de las terapias intensivas y de equipar la terapia intensiva, que por supuesto sí. es algo fundamental pero decía que ahí el problema había estado en eh, la gestión del territorio y la gestión de lo social. ¿no? Claro. Eh, sí. Entonces, evidentemente, las ciencias sociales tienen un rol fundamental, no solo en lo que nosotros intuitivamente creemos que más les, les, les compete, que puede ser el análisis de las consecuencias sociales, sino también en trabajo interdisciplinario con los equipos de salud, eh, porque evidentemente hay una, una, una, un lado del, del problema epidemiológico, el problema de las pandemias, que tiene que ver con eh, los comportamientos sociales, que tiene que ver con el manejo de los territorios, sí. etcétera, etcétera. Claro, porque justamente cuando vos planteás el manejo de los territorios, esto también tiene que ver con las desigualdades sociales, porque no es lo mismo eh, como... A, Iniciamos el, el diálogo, pensar en nuestro lugar de privilegio, que en aquellos lugares donde hay hacinamiento, no llega el agua corriente. Eh, digo que en ese sentido, a nivel del urbano, eh, poder segment, ya estamos segmentados o fracturados, pero dar cuenta de que esas fracturas hay que trabajarlas de distinta manera, eso es una, un trabajo interdisciplinario que debe participar, como vos decís, la parte sanitaria, la parte sociológica, antropológica, cultural, que hace a que se pueda planificar una agenda pública mucho mejor que cuando uno este, eh, toma al territorio como un todo, ¿no? Por supuesto, yo creo que dijiste algo muy importante, Graciela, que muchas veces se ha percibido, Argentina y en otros lugares del mundo, no solo ahora, sino que creo que es una cuestión clásica, que es esta de pensar eh, como modelo el ámbito urbano de la, de la famosa familia tipo de tres, cuatro personas, con trabajo en blanco, con conectividad, con acceso a los servicios públicos y universalizarla sin tener en cuenta la gran diversidad y heterogeneidad que hay en el territorio argentino, aún incluso en las grandes ciudades, por supuesto especialmente en las grandes ciudades, y no recurrir a, eh, con, con suficiente fuerza al trabajo en colaboración con los eh, referentes locales, eh, con los líderes comunitarios, eh, para abordar la situación en esos contextos que son contextos muy problemáticos. Porque, por ejemplo, en un asentamiento, ¿cómo se lleva adelante el, el aislamiento? en una casilla muy pequeña, sin conexión a los servicios públicos, sin conectividad, donde hay una situación fuerte de hacinamiento. Eh, es eh, obviamente algo que no se puede pensar de la misma manera que se piensa en el, en el eh, ámbito urbano para personas que, tienen, que mantuvieron sus ingresos porque tenían su trabajo en blanco, que tienen... En, Tal vez cerca a una plaza o un parque para llevar a los niños, que no se encuentran en situación de hacinamiento, que tienen distintos recursos, incluso para pasar el tiempo en la casa, las conexiones a Internet, las conexiones a, a Netflix, a todo lo que a ustedes se les ocurra que es una cuestión bastante eh, obvia que permite llevar adelante eh, la vida cotidiana en situación de encierro en condiciones diferentes. Aún sí, complicado, no estamos diciendo que es la panacea, por supuesto, estamos haciendo una comparación de eh, complicaciones en términos relativos. ¿no? Estamos diciendo, bueno, es una, una situación complicada, pero mucho menos complicada la que la que se puede observar en un asentamiento. Sí, yo agregaría también el clima, porque realmente estos días de un calor sofocante que hemos pasado, eh, imaginaba los espacios físicos que se han reacomodado para estar conectado y si esos son los mismos espacios en el cual se puede compartir en un día de mucho calor. Eh, creo que también es una variable que empieza a, a atravesar a los hogares, a los trabajadores, a los niños en el sistema educativo eh, para poder estar conectado y eso también tiene un efecto que a veces puede ser hasta un factor limitante en las relaciones cotidianas. Eh, eh, Juan, a mí me parece que eh, nos has dado un muy buen panorama, tanto en lo que hace a la parte metodológica, a las temáticas que están surgiendo y adquiriendo mayor cuerpo en esta oportunidad. y Nos gustaría, como para ir cerrando qué pensás como un imaginario a futuro, qué cosas podrían quedar y qué otras no van a quedar eh, según tu imaginario. Acá nadie está diciendo que vamos a verificar o a contrastar lo que pensamos, sino solamente dejemos volar nuestra imaginación para decir, bueno, ¿Qué le corresponde a las ciencias sociales eh, jugar en esta posibilidad de una pospandemia? Bueno, yo diría, eh, en primer lugar, pensándolo desde un punto de vista más estructural, más global, que eh, lo que creemos que debería queda, quedar, esperemos que quede, tenemos la, la expectativa de que quede, es este reconocimiento de la importancia de la ciencia en general y del lugar de las ciencias sociales eh, dentro de la ciencia, ¿no? Eh, creemos que la situación de pandemia demuestra de manera muy eh, evidente la importancia que tiene la ciencia, la importancia que tiene la inversión en la ciencia en todos los países y, eh, en el caso que nos toca, fundamentalmente, la investigación científica en el campo de las ciencias sociales. Ahora vemos la importancia central de disponer de conocimientos eh, serios, sólidos, fundados, actualizados, para poder afrontar todas las consecuencias que trae la pandemia, no solamente en el campo sanitario, sino también en el campo social, económico, eh, etcétera. Por lo tanto, deseamos, queremos, tenemos la expectativa de que esto sea una cuestión que se instale definitivamente, que no, no vuelva a ser objeto de eh, especulación de si es por, importante o no invertir en la universidad, invertir en la ciencia, invertir en la, en la educación, invertir en la investigación. ¿no? Por otro lado, esto viene también de la mano de la revalorización del lugar del Estado. Porque obviamente en nuestros países la investigación y la educación se sostiene fundamentalmente con fondos públicos. Y por lo tanto, hay un, un lugar del Estado que no se limita, obviamente, a, a la financiación de la investigación y la educación. Es mucho más amplio, pero ha quedado en evidencia este rol. Y para cerrar, diría que justamente, obviamente, esta respuesta no es exhaustiva. Hay muchas otras cosas que se podrían decir. Yo estoy seleccionando solamente algunas, con unas pinceladas. Pero por otro lado, como la investigación y la educación superior son... Eh, el, el fruto o se sostienen con fondos públicos, con la inversión estatal, también hay que reconocer la importancia que tiene para nosotros tener en cuenta esto y pensar que, si bien la investigación tiene un lugar eh, de importancia en sí mismo para producir conocimiento crítico, es decir, cómo somos, cómo es la sociedad, por qué las cosas pasan de una determinada manera y demás, también tenemos que asumir el compromiso de investigar para mejorar la sociedad a través de nuestro aporte a las políticas públicas, devolviendo a la sociedad lo que la sociedad invierte en la educación superior y en la investigación científica. Es decir que nosotros no podemos pensarnos de manera aislada, en una burbuja, en una torre ¿no? aislada de la sociedad, sino que más allá de que, por supuesto, nuestra investigación es una investigación que tiene que hacerse en condiciones totales de de libertad y autonomía, y que tiene como objetivo el conocimiento por el conocimiento en sí mismo, conocimiento crítico, dar cuenta de cómo somos y cómo vivimos en sociedad, también tiene que haber un compromiso de aportar insumos para las políticas públicas, hacer una devolución a la sociedad eh, a partir de nuestro trabajo, que es un, un trabajo que se sostiene con el esfuerzo de la sociedad eh, a través de los fondos públicos. Bueno, Juan, la verdad que ha sido muy rica toda la exposición, nos has nutrido y reflexionado sobre metodologías, objetos, sobre esta perspectiva que tiene las ciencias sociales hoy y el compromiso al futuro que debemos seguir bregando y aportando a través del conocimiento. Eh, queremos agradecerte por esta posibilidad que nos has dado. Y decirte que, bueno, hasta pronto, cuando tengamos ya todo editado y darte esta, esta entrevista para que vos también la puedas utilizar en otros espacios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.